Hoy vamos a comenzar con los saludos. Que es que este que me acaba de llegar un saludo nuevo. Bueno, hace una semana, no es que no he estado activo y, y después les diré. Este hay un saludo nuevo que, de Guchito Gamer. Que pues ahorita van a tener su, su canal de YouTube. Aquí, como se ve, ya va, ya lleva 25 suscriptores. Se llama Wuchito Gamer. Y es uno de mis mejores amigos, o el me, mi mejor amigo que siempre he tenido en toda la vida, bueno, algo así, se podría decirlo. Entonces, pues aquí está su canal, y, y ahorita verán el video sobre fornite y todo eso. Adiós. le intenté jugar, y esto me pasó. No sé cómo quitarlo, a ver, justo así... O justo también, justo sí. Aquí ya tenemos el. este fornite, pero nomás no se deja. Voy a tener que hacer otras cosas porque nomás no se deja. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este, esta vez. Les voy a decir por qué no pude jugar Fortnite. Bueno, primera porque pues no quería Pues o sea, en sí tenía como mucha, mucha flojera de estar jugando y descargando eso Porque pues ya después lo estuve probando y no, no me quiso funcionar pero ya no lo pude grabar Se me trabó Y se me empezó como a reiniciar mi computadora Entonces pues ya no pude y también que este quisiera, quisiera pedir perdón por, por los que quería que subiera Fortnite o Fortnite, pero pues ya no pude, lo siento. También de que tengo un amigo que voy a hacer un video con él, o estuve haciendo un video pero no he podido subirlo. De que pues sí ya sé no estuve activo estuvo, bueno estuve inactivo durante estas dos semanas que pasaron primero porque la anterior semana no había internet la segunda era de que ya está el sábado o domingo pues me pude estar contact me pude contactar con un amigo que ya desde hace varios años que ya no lo he visto que en el video pues ahí se verá que me puse muy nervioso y por eso no pude me puse medio nervioso porque como ya extrañaba muchísimo a mi mejor amigo, era mi mejor amigo desde primaria y pues pasamos bonitos tiempos en, pues en esos años. Aunque el único problema es que me tuve que ir en sexo de primaria y, y ya no lo volví a ver. Ya después de que, de que ya no lo volví a ver, pues ya no, ya no pudimos otra vez hablar. Algo pasó que pues ya no pudimos hablar. Ya después de que me empieza como a hablar o que me encuentra en YouTube y pues ya empezamos a hablar y chatear y todo lo demás. Y empezamos pues a, a ahí estar diciendo y como eres también youtuber, ahí hasta en el principio les estará diciendo, estará. Y pues así están las cosas. Ahorita por mientras van a estar viendo un video o, o cómo estuve jugando Plants Zombies y si quería este nada más dejarles el video no, los videos nada más y ya después pues ya este, hasta el último pues ya pues ya este ahí este Ay, no sé cómo decirlo siento pero no es que también de que de que Planvers Zombies, no sé por qué lo quise poner, pero lo quise poner, Planvers Zombies era un juego que yo desde hace años lo jugaba, era mi primer juego que jugué, y ya después, ya compu pues se dañó y ya no pude jugar otra vez, pero yo, lo que yo me acordaba de ese juego era de que pues, era muy fabuloso y y ahorita pues ya esto, cambiaron varias cambiaron varias cositas pero no, no es mucho qué más que más también este los soles ahí en son mis pues yo me acuerdo yo me acordaba que antes eran de 50 y 50 y ahora son de 25 y las chiquitas de esas como los hongos creo que ahora son de, de 15 Sí, son de 15 bueno, ya esta otra vez recordando lo que estábamos pues, lo que estábamos diciendo era de que, de que sí, perdón por no estar inactivo y, y pues ya en el principio ya vieron cómo era el canal de mis y ya después empezaron a ver sobre, sobre lo que me pasó cuando Luis salé, ya después ya lo arreglé, pero, que no sé, algo de, me empezó a pasar y, ya no me dejó, pero pues también ¿no? Aquí, no no, no, no sé, pero no se me ha tocado jugar Fortnite. Yo prefiero estar así con, no, con otros juegos. O sea, Fortnite está muy chido y todo eso. Y también quieren que sortea, sortee pavos, pero la verdad es que he intentado, pero no he podido. Yo siento. Ya mejor les dejo que vean el video. Y nos vemos. Y bueno, pues ahorita se preguntarán por qué estoy, por qué estoy aquí subiendo esto de vs Zombies y... Sí, pues... Y se preguntarán por qué estoy poniendo en el video vs Zombies. Pues resulta amigos pues es que a mí me gustó Planbert Zombies desde que pues que no me acuerdo qué años tenía pero fue mi primer juego que tuve y fue cuando mi papá me dejaba jugar en la compu y pues solo tenía un juego y saben cuál era pues mi Plan Zombies y entonces pues ahí me gustaba jugar mucho y y pasármela bien, pero ya después, pues la compu se dañó y, y estuvo fallando y, y pues, se desinstaló automáticamente o ya la llevaron a reparar y, y se desinstaló el juego. Y pues, yo yo le tenía mucho cariño ya desde hace varios años, porque Plan el zombie siempre ha sido como uno de esos juegos que, pues. Siempre me han gustado como si fuera de acción, o no sé cómo podría decirlo Pero pues Plan, plan los Zombies Es un juego muy chido Aunque si sí, la diferencia que he visto Es que... Antes... Yo este... Yo veía... Que los soles eran... Por 50 y ahora son por 25 Y las estas, ¿Cómo se llaman? Los hongos Antes eran de 30 y ahora son por... 15 que cada vez lo han hecho un poquito más difícil aunque eso, no sé si era yo o, o era el juego pero yo antes lo sentía súper difícil y no me lo podía pasar ahora pues es súper fácil y me lo he estado pasando y como pues escucharon que en esta bueno en la anterior semana este no estuve haciendo videos pues por eso no internet, y pues, pues mientras pues estuve ahí jugando pegando zombies porque pues, no necesitar internet, pero ya estuve grabando con una aplicación que ya después les diré. Que yo he estado grabando porque, pues, es muy fácil y así tantas cosas no son tan difíciles. Aunque, si sí, mi amigo Luis me pidió que utilizar otra aplicación llamada Filmora, pero verdad no sé cómo utilizar pero pues ahorita como están viendo este vídeo pues espero que les guste este este pero siento por pues, si es tan largo pero pues es como como es como el me lo pasé y obtuve la, esa girasol ese este trofeo de girasol y ya después no sé si ustedes quieran en, en los comentarios me pueden decir si quieren que pues haga haga o cómo lograr el trofeo do, dorado y pues si sí, ese Dragon zombies siempre he tenido cariño y, y también ya hasta el final este aunque ya después van a escuchar que, o mejor se los digo ya desde, desde bueno ya se, después de los digo, pero espero que pues, a mí me gustó muchísimo este juego y si quieren puedo hacer no sé tal vez un tutorial de cómo instalárselo ya no son mis gratis pero pues bueno Ahí, aquí en la caja de comunicados me pueden decir si les gustó o no les gustó y pues os siento si está largo pero pues me pueden decir si quiere que consiga este, la copa dorada eh, y así. Bueno pues siguen conmigo. Otra cosa que les quería decir era que a mí me gustó muchísimo, pero muchísimo este juego como se los había dicho antes. Aunque sí, pues en el día, pues está súper fácil, regalado. Aunque sí en el día 2, bueno, este, perdón. Este, bueno, este, como están viendo ahorita, pues estamos de noche o... Si sí, estábamos de noche, porque así va pasando. El primer día o los primeros 10 días son así de día. Como, bueno, así se dice. que querían? Y hasta el día 10 pues ya sabieron que pasó ese video Y ya entonces ya después de, de, de día 10 pasa a la noche 1 Pero pues no lo estuve grabando porque... No quería hacerlo tan largo este video. O sea, quería hacer todo esto en uno solo y no quería algo más de 30 minutos. Pero pues si tiene que ser así, pues va a tener que ser así. Porque a mí me gustó muchísimo. Y ahora como ustedes ven de día de, de noche eh, está de, de, de diferentes cosas y, y. pues es más difícil por culpa de los hongos porque pues, tarda muchísimo en crecer que yo me acordaba que antes no tardaba tan nice pero pues ahorita ya están tardando en el día muchísimo pero muchísimo y entonces pues existen las cosas en, este, en esta noche que es la noche número 10 aunque es en el principio vieron bueno es que después de terminar el, el día número 10 vieron que estaba en la noche número 9 es que le corté tantito para pasarme a la noche número 10 Porque ya lo había terminado y nada más quería que pusieran la tarjeta Y pues está medio difícil pero también fácil Aunque siempre a mí me gusta a ese bailarín tipo bailarín porque saca zombies De pues de reserva o de... No sé de dónde lo sacan, no de de no sé No sé, salen de la nada pero entonces a mí me gusta porque con la, con la planta Hipnoseta, creo que se llama, puedo controlarlo y pues pueden salir las zombies que los diodos controlan. Eso me gusta mucho. Aunque sí, como ven, bueno, pues si tiene video que pues con Calleaga nunca les hago mucho caso y, y pues te puedo decir de mí desesperado pero un montón ese de este tipo de como se llama el, el zombie de fútbol americano pues, a mí me sorprendió y pues como tres, o tres pues también lo, lo protege de todo lo que pues, le hago pero con la con no sé cómo se llame la planta pero es como lo de vean es como tipo imán y es, no sé si doblan pero pero este se funciona muchísimo porque le quita toda su, su su aguantadez porque es este ese casco de fútbol americano hace que pues le dure mucho y pues si ya se lo quitamos pues, ya no dura muchísimo ya fuera como un zombie normal un zombie normal y corriente y sigamos con el siguiente No sé por qué, pero siempre en donde está la piscina La piscina, ahí en esta parte No sé cómo es que ya hacen para trepar O no sé de dónde consiguen unas escaleras Pero lo más extraño era es de que Es de, de que cómo, cómo es posible que de, O de dónde consigan a varios Lo más extraño que pues en la piscina lo que más me extraña es de cómo es que llega unos ¿cómo se llama unos cochecitos así que ponen nieve pero si no o sea no los pueden cargar ni nada o sea, no sé cómo es que ya hacen pero lo que más me choca ahí en ese juego con bueno, la parte de la piscina que es bien, bien difícil es cuando llega el buceador bueno no tanto el buceador no pero el desfín, el hombrecito con el desfín no sé cómo se llame porque ya no lo he jugado. El hombrecito con el desfín el, el siempre me ha molestado y me ha, me ha enojado porque siempre lo salta y se lo come bien rápido cada planta. Y aunque sea, pues no sé, con una planta así de, de hielo, pues al fin de cuentas va bien rápido. bien este el de la piscina no nunca no no siempre puede ser que más me ha afectado me ha molestado porque pues es muy difícil es más difícil que cuando es de noche ahí después de noche lo vamos a ver porque es más fácil, más fácil que el de la piscina de día pero pues no sé yo al fin de cuentas es lo mismo día y noche pues es lo mismo es el mismo lugar ¿no? así están las cosas con este juego y también lo que más me molesta es el que siempre tengo que estar poniendo mensajes para que puedan ahí ponerse las es estas plantitas aunque si sí, este todavía no he comprado a ese gato que eh. ahí después lo van a ver todavía no he comprado a ese gato chis. No sé qué danza, pero pues danza como el tap. pero está medio extraño no más man. bueno, los dejo con el video para ya no hacer ya no estar diciendo tantas cosas, pero pues sí siempre me ha gustado este juego, pero es ese nivel, es el más difícil bueno, el nivel número 10, que lo estarán viendo no está tan difícil, está más fácil que los demás porque pues cada vez como un zombie y después en el siguiente son dos banderas o casi tres banderas y son pues, son es mayas así como se dice aquí y sigamos con el video me ayuda, este... las esas, como se llaman, antorchas me ayudan un montón porque son como bolas de fuego, o sea, con las Dan danza, danza como se llama? lanzaguisantes, creo que sí se llaman así me ha como decirlo, no es que no sé no es que cuando los lanzaguisantes, lanzan su guisante más aparte con el fuego se combinan y hacen como, no sé es como... Sí, como una, ay no sé cómo decirlo, qué quedó sin palabras. Pero no es que su combinación es muy pero muy chida. Es como si fueran como tres bolas en solo una. O sea, tres bolitas normales de lanzaguisantes en solo una gracias a la antorcha porque pues con solo una mata bien rápido a todos. O no sé cómo decirlo, pero... Así están las cosas, así es como yo lo siento, pero no sé si sea así o, no sé. Ay, después lloramos. También les quería comentar de que, este, pues sí, como lo estuve diciendo, este, pues sí, es algo muy sorprendente. Y también lo que me ha ayudado mucho es como el, ¿cómo se llama? El, el, la nuez pero ya se ve no es gigante ya que se parece como como si fueran las esas semillitas de las eh, como se llaman las esas semillitas de calabaza que las cocinas y sí quedan bien ricas pero pues ahí se ve como si fueran así grandotas como así pues así se ve no sé cómo decirlo pero pues está muy grande y eso me ayudaría mucho con los delfines, con... me ayudan con varias cosas, me llevan con los defines para que no salten, o con ese hombrecito con delfín, también me ayuda el... el ese que salta, ¿cómo se llama? El ese con un, ay no sé cómo se llama, yo no soy un experto en eso, pero... No es que tiene como para una, una cuerda para saltar o no sé qué tanto tiene No me acuerdo, me después investigo Y también, este, también me ayuda ese zombie con su, con su Saita. Saita. Sin palabras otra vez ya no, he hecho des, ya no he hecho esto desde hace varios días Y ahorita pues como ven, es, ahorita como oyen está lloviendo Son las 8 o 3 de la noche y sigamos Ahí después lo investigo. ay este... Ahorita ya como... Como ya, ya lo pasé al número 4, al nivel 4. Sí, ¿no? Al nivel 4, guioncito 10. Al último, para pasar al techo. Lo que me gusta es de este nivel es de que como es que está lloviendo y relampague y todo eso. Bueno, aunque sí solo se escucha, no se ve. Aunque sí solo se ve que está lloviendo y se.. Entonces, sé, sus efectos están bien chidos. Se parece como al que está ahorita, es, estoy escuchando que está lloviendo, <risa> que empieza a relampagar y, y se ve como una luz bien chida. Así, así pasa también en el juego. Me sorprende cómo es que lo han hecho. Y también de que, pues, ¿cómo se llaman? Es que también, las esas, las, como, las, esos minionguitos que lanzan esporas as, este, azules. Creo que sí, no sé cómo se llaman. Este, he visto que empieza. He visto que, pues, hay otras, pero como de mar. Y lo que me extraña es que, porque se tardan un montón? Si solo son de 0 cero soles, o sea, son así como automáticas pero pues también me sorprende cómo es que cómo es que se deja también no sé cómo es que ya han hecho porque se tarda un montón pero lo único bueno es que aquí te dan pues las plantas que necesites o teorías no sé, para poder ganar y aunque sí al principio pues empieza como no sé a, No sé, empiezo a hacer varias cosas y ya después empiezo a quitar y poner, y, quitar y poner. Pero pues no se me dificultó... No se me dificultó... dificultad Ay, para, para, para, Se me den igual de a No se me dificultó mucho estar haciendo esto. Pero, pero lo que sí se me dificultó estar haciendo... Es pues... Estar editando estos videos. Porque pues a veces me da flojera estar editando esto... Y también de que... De que en este nivel... Este... Que, que se, se me olvidó... Que iba a decir... ¿Alguien me puede recordar qué estaba diciendo? Yo, yo, yo no yo me acuerdo que estaba diciendo... Pero pues sí... Lo que más me gustó, bueno no sé, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero pues lo que más, bueno ahorita me acordé de otra cosa, pero lo que sí también me gustó, o también antes me hacía enfadar, pero enfadar, era ese como zombie que tenía ido encima, pues, para poder volar y no, y así pasarse de las demás plantas y pues las demás, pues no, no les podía hacer daño. Y lo, también el único problema era que cactus, soy el cactus, de que cactus, pues me sorprende cómo se estiraba y se agachaba al mismo tiempo, pero pues también sabía cómo distinguir o se escuchaba perfectamente cuando salían los, pues esas cosas con globito. Y ahorita también se escucha que está lloviendo y también aquí en este juego. O está sea, que chido, qué chido. Pues así están las cosas y también desde en, cuando estaba pequeño a mí me, no sé, me, me hacía como un hueco en el estómago. Me ponían muy nervioso para pasarme este nivel que es muy fácil. Es que no sé cómo es que le hice. Tal vez ya por la práctica, de que ya tengo mucha práctica de estar haciendo estos juegos, o de estar jugando juegos, o pues no sé. Pero pues sigamos, porque si no, pues voy a estarlos aburriendo, pero al menos pues no se van a aburrir porque están hablando. Y pues en los, com en los comentarios díganme qué parte más les gustó. Aunque sí eso lo debería de decir hasta el final, pero pues yo creo que nunca se, nunca se quedan hasta el final del video, ya los conozco, pero pues no quieren ver todo el video. Vean todo el video. Se los recomiendo. es posible de que los zombies puedan llegar antes de hago o sea no pusieron algo, no sé, no es que no se ve nada, ni escaleras, nada, para que se suban, ni para que se suban, si quieren llegar por debajo, pero, no entiendo, Es pues una parte a veces es lógica que está bien, está bueno. También me sorprende cómo es que dice, cómo se llama el.. Yo ahorita ahorita van a ver que va a aparecer un robot. Yo me pregunto cómo era, es posible que no se haya destruido la casa por culpa del robot que estaba arriba. Tal vez era de una casa con, no sé, con, con acero, con metal y rompible, porque pues eso se podía romper fácilmente. El tejado de una persona pues. Prácticamente como ese Prácticamente pues se puede Empezar a romper fácil Pero pues ahí en el juego se ve que no También las macetas pues están muy bonitas Pero también ocupan Muchos soles, yo quisiera que nada más Ocuparan 10 soles Porque 25 y es mucho no No, y también este Yo lo que yo Lo que intenté eh, Pues era robarlo Pero no me salió, me ya reinicié y ya nos salió la carta de Son Fundistain que estaba pues en la mosquita y todo eso pero pues ya no lo pude grabar o por error lo eliminé porque pues no me gustó y bueno, iba a dejaré la carta pero ya no la pude dejar, espero que la encuentren por ahí otra parte y entonces pues ya estén. ya empecemos con este video o ya empecemos con este nivel más bien, con bueno, el video ya se ve que empecé más bien, no sé, no es que no sé, a veces me complico la vida hablando, pero pues también eso es lo que a veces, a veces se parece algo muy extraño y, y también en el tejado siempre, bueno, en los niveles normales o de 5-1 hasta el 5-9 de día, hasta que llegó el 5-10 y pues de repente se hizo de noche sí, este, así están las cosas aunque sí, la, esa antena está más, está como así si de futuro. no creo que la vean pero yo ya, yo como de paré en una parte pues estoy viendo y esa antena se ve como si fuera de futuro también de que pues, también este este, bueno, la parte donde no grabé, o sí ya grabé, pero la línea era de que había malgastado mis, mis, ¿cómo se llaman? Mis chillas y mis esas cosas, ¿cómo se llaman? Mis mis congeladoras, no me acuerdo cómo se llaman, pero así no sé cómo se llaman la verdad, pero pues así les digo. Perdón, pero no es que me los había gastado y los zombies tengo pues me ganaron. Cuando no me ganaron, lo reinicié. Siempre va a haber un botón de restart, Si sí, eso sí pues lo regresé y ya no pude enseñarles la carta lo siento lo siento pero lo que sí era lo que pues yo me quería guardar unas plantas para después porque pues antes se me dificultaba muchísimo pero muchísimo como les había dicho antes en, el, en la piscina de que pues se me dificultaba porque ya llegando al nivel 10 bueno nivel 5,10 este pues me empezaba como a lanzar como telarañas que a veces se me dificultaba porque pues tenía que otra vez poner eh, pues las plantas o también no sé de dónde sacaba pero siempre sacaba como como así rutas putas ruta. no, no rutas esas chiquitas de que venden de la 10 nada de eso no unas rutas pero grandotas que te destruyen tres filas bueno, te destruyen como en horizontal o a, bueno, acostado, te destruye tres filas y en vertical te destruye como dos. O sea que sí, sí destruye mucho, también porque utiliza el martillo y el zombie stain, es como si utilizara el martillo este zombie stain y empezara a... ¡tah! Así están las cosas y entonces pues lo que a mí me gustó era de que hasta el final te ponían los créditos y no inventes, o sea me gustaron un montón, espero que esto no tenga copyright ¿eh? me gustaron un montón, pero un montón que cada vez que escucho esa canción me recuerdo mi gracia, o la tuviste, cállate. No es que, o sea, fue, fue a veces difícil las cosas, pero no es que, o sea, me recuerda, me siento como mariposas en el estómago, no sé, o sea, no sé, esa canción me extrañaba mucho, pero ya saben cómo como me pasó y y así ustedes hasta el final porque van a escuchar la canción no le, no, le, no, no le piquen después porque si no ya no van a ver ya no van a escuchar lo que estuve diciendo durante los anteriores minutos porque ya los conozco, ya los conozco que siempre van a estar este, adelantándole hasta el final o también pues van a ver una partecita del video y no, eso no se vaya vale. Mejor vean todo el video, o sea, no son, no es mucho, solo son como 40 minutos y ya, o sea, no es mucho, o 42, no es mucho, pero veanlo, se los recomiendo. Chao, chao. música o los que me gustaron mucho como les había dicho antes y pues allá vamos. I'm the one who planted me here no! I'm just a sunflower But you need power An entire infantry You like the taste of brains We don't like zombies I used to play football we Well, don't protect my head I have a screen door shield We are beyond death Clutter on my head <laughs> Muchísimo, y como vieron ahí en donde está este título, o oh, Your Jaguara, Jaguar, no sé cómo se llame. Este ahí está el gatito que les estaba diciendo de un poco antes. Pero espero que les haya gustado. Dejen su like si les gustó, y si no les gustó, también dejen su like. Suscríbanse, es gratis, súper gratis, no cuesta nada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chaito.